so batman is one of my very favorite characters ever ever ever and i love comic books it's been one of my the dreams of my life to be able to work on a comic book and and to be able to uh, tell a batman story i'm so excited that we got to make uh fortnite batman zero point and that the first issue comes out in just a couple days uh, and actually a few just showed up on my doorstep so this is amazing this is something you know I've been working on for a few years actually to try and build and create this really cool authentic Batman story that's also fused in with all this really cool stuff in Fortnite that we've been planning and dreaming of this really cool story that um I think you're gonna love um DC was also awesome enough to let me not just kind of work on the comic uh, but also to draw the alternate premium variant covers so this is the cover I drew Um, I'm so excited about it, it's so fun and such a dream come true. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis en el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Y os tengo que decir que para el video de hoy Nos ha costado muchísimo analizarlo todo Porque os digo, tenemos demasiada información Demasiadas filtraciones Demasiados secretos Y hemos tenido que resumirlo todo en un video. Lo tenéis todo, absolutamente todo Hoy, en este video. ¿Qué pasará en Fortnite en estos próximos 15 días? ¿Cuáles serán las nuevas ubicaciones que llegarán al juego? ¿Nuevas skins? Y encima... Los secretos revelados Así que hermano o hermana, cuento contigo para los likes de este video Así que vamos a intentar llegar como mínimo a los 3000 likes en este video Estaría muy bien llegar, así que por favor familia, todo el mundo dejando su poderoso like ahora mismo Vamos a por el medio, motherfucking millón de suscriptores Así que cuento contigo también para suscribirte, que es totalmente gratis Dale al botón de abajo y al botón rojo, que se convierta en un botón gris Y así ya estarás suscrito Y recuerda, código MrDenox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal Muchísimas gracias a todos todos los que lo utilizáis y muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal De verdad lo agradezco muchísimo de corazón y estoy súper contento de que todos estéis apoyando el canal Así que amigos, sin más tiempo que perder, ahora ya sí que sí, empezamos con este video tan interesante Y espero que os guste muchísimo Como pueden imaginarse, hay muchísimas cosas a comentar en este video. Así que tendremos este video dividido en varias partes porque tenemos definitivamente algo importante entre manos. Tenemos y sabemos lo que estará sucediendo en la historia del juego gracias a los cómics porque se ha revelado que todo lo que estará sucediendo en los cómics de Batman estará sucediendo en el juego. Así que empezaremos por las nuevas skins ...que hemos encontrado en los cómics que llegarán a Fortnite muy pronto... ...y por la historia del juego. En la siguiente parte veremos todas las nuevas ciudades... ...que Fortnite traerá de nuevo... ...y habrá cambios importantes de ubicaciones. Y por último, hablaremos acerca de los secretos revelados... ...que hemos descubierto. Así que en primer lugar, la historia... Está todo oscuro en Gotham cuando una grieta apareció en el cielo. Parece un tipo de ventana rota o un ojo. Se abre un perímetro de seguridad y Batman recibe instrucciones de ir. Así que se hace un recorrido para descubrir qué es lo que está sucediendo en el cielo de Gotham. Pero cuanto más se acerca Batman al lugar, más se reconoce una silueta conocida para él. De lejos, se ve que se trata de Harley Quinn. Tratando de averiguar qué sucede, Batman se acerca a ella y le dice... ¡Harley Quinn, vete! ¡No sabes con qué estás jugando! Y Harley le responde... No entiendo lo que está pasando... Tampoco lo entiendes ¿Qué es todo esto? ¿Qué son esas cajas? Estás estropeándome Mi momento de diversión Quinn consigue Patear a Batman Y en ese momento justo Aprovecha la oportunidad Para saltar a la grieta Del cielo Batman grita ¡No Harley Quinn! ¡No entres! Finalmente Es demasiado tarde y Harley ya está dentro de la grieta Y Batman justo cuando quiso dar la vuelta También fue aspirado y absorbido por la fuerza de la grieta Batman aterriza en Whipping Woods Totalmente desorientado Con un pequeño golpe en la cabeza Mira su atuendo, su ropa y puede ver Que ha cambiado ligeramente Puede ver en su brazo un escrito Que él mismo había escrito En caso de que la historia se repitiera Tiene escrito Que todo se va a repetir de nuevo Y tiene unas coordenadas Y el tiempo escrito también 22 minutos Para que el bucle haga su trabajo 22 minutos Para empezar de nuevo Sigue las coordenadas Y las coordenadas lo llevan a una pequeña cabaña en el bosque Se trata de su nueva guarida Además, aquí encontró un escrito con nuevas coordenadas de nuevo Y un escrito que pone El gato es aliado Imagino que se tratará de Catwoman Así que Batman, echa a correr en la dirección que las coordenadas le indicaron El tiempo corre Y debe darse prisa antes de que el bucle vuelva a comenzar. En su camino se encuentra varios enemigos. Ojos de serpiente. Varios otros personajes. Y comienza a batallar con ellos. Consigue vencerlos. Y escapar finalmente. Y encontrar a Catwoman. Lo que esta no lo reconoce cuando llega. Y lo ataca. Tienen varios intercambios de golpes. Y al final... Catwoman logra recuperar la memoria y recuerda de quién se trata, de Batman. Finalmente, nuestro dúo se van juntos y son interrumpidos por la llegada de Deathstroke. Otro supervillano se golpean de nuevo y de nuevo comienza otra lucha. Intercambian golpes y hay un momento en el que nuestro dúo consigue vencerlo. A Batman le empieza a doler la cabeza... Y recuerda de hechos que ya han sucedido Y discute con Deathstroke sobre el caos que ellos mismos van a crear o están creando Wow, esto fue todo lo que entendí de los cómics Creo que lo hemos entendido todo a la perfección Es muy buena la historia ¿Qué os ha parecido? Amigos, hago un pequeño paréntesis aquí Porque sé que muchos no vieron el vídeo de ayer Así que por favor os pediría a todos que fueseis a verlo Y que comentéis, vengo del vídeo de hoy Todos los que comentéis eso, os vais a llevar corazón Y dejar un poderoso like en el vídeo de ayer Que ese vídeo os va a encantar demasiado Os lo prometo Muchísimas gracias por escucharme Ahora hablaremos de las skins Las skins que vendrán ...o que sabemos que pueden llegar pronto al juego gracias a los cómics. Se sabe esto gracias a Batman. Entre ellas está... ...Deathstroke, lógicamente, que ya llegó al juego. Otro de los que aparecen los cómics, además... ...es... Deadshot. La pertenece al escuadrón suicida. Así que probablemente tendremos la skin pronto. Podemos ver la renegada... Por lo que quizás significa que la skin más rara de Fortnite vuelva a la tienda tras muchísimas temporadas Y... atentos Porque en la siguiente skin la tenemos en el mismo video de Donald Mostar que vimos al principio Si nos fijamos en la decoración de su casa Podemos ver un personaje en el fondo Una figura Se trata de Wonder Woman Así que ya tenemos las nuevas skins filtradas, descubiertas, que pronto llegarán al juego. Ahora toca hablar sobre los nuevos cambios en el mapa. Lógicamente la cabaña del cómic de Batman será una de las nuevas ubicaciones en el juego y llegará a Weeping Woods. El siguiente cambio lo veremos en Slurpy Swamps, en los pantanos de Fortnite. Como bien se observa en los cómics, aparece un nuevo diseño de Slurpee con un cartel gigante o algo extraño de color naranja y amarillo. Y sin duda alguna, lógicamente, tendremos una nueva ciudad que se llamará Ciudad Gotham. Y os digo esto porque Donald además ha cambiado su ubicación de Twitter y ha puesto Gotham City. Además, hay muchas pantallas de carga de esta temporada que muestran una ciudad muy parecida a Gotham. Y amigos, finalmente ya vamos con los secretos que hemos descubierto de los cómics. Todos hemos visto la mayoría de cosas del cómic y sus páginas, pero hay una en especial, donde se vean vidas. Y sí, escucharon bien. Batman contra Midas. Parece que están en algún tipo de subterráneo. Así que nosotros conocemos, por ejemplo, los búnkers de la Orden de Fortnite. Son todos subterráneos. También tenemos el gran búnker secreto de Fortnite en la montaña de Caty Corners. Y en los cómics nos pone que exploraremos lo subterráneo como nunca antes. ¿Y qué es lo que pinta Midas aquí? En la temporada 6 de Fortnite, ¿qué tiene que ver? ¿Será acaso que ha conseguido escapar del bucle? Pronto sabremos más respuestas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya encantado demasiado el vídeo de hoy. Dejar vuestro poderoso like, que eso apoya muchísimo. Y si no estás suscrito todavía, suscríbete, que es totalmente gratis. Así no te perderás el siguiente vídeo, que si te ha gustado este, el siguiente te va a encantar. ¡Familia! Un besito a todos y muchísimas gracias por todo. ¡Chao!